Sí, Hoy vamos a traer un nuevo capítulo eh, negro de las páginas policiales de la historia de Mendoza, esta vez el crimen de Luciana Rodríguez. Seguramente ese nombre resuena en la memoria de los mendocinos porque es un caso muy emblemático. Hablábamos hace un tiempo del caso de eh, Georgie Godoy, sí. que también había marcado. Bueno, el de Luciana también dentro del maltrato infantil fue uno de los casos más resonantes de la provincia. Y además... Eh, Tenía mucha semejanza en cómo se llevó adelante este caso con el caso de Lucio Dupuy. Es Ay, un caso mío, que, ese caso. Eh, bueno, es muy similar. Lu eh, Luciana Rodríguez tenía apenas tres años cuando murió. Ella fue asesinada a golpes. Tenía tres años, les decía. Eh, durante su corta vida, todos esos tres años, solamente recibió golpes. Nunca recibió un cariño. 16 denuncias advirtieron sobre la situación que se podría haber prevenido perfectamente sobre la muerte de esta niña. Jorge Orellano, quien era su padrastro, y Rita Rodríguez, su madre, fueron sentenciados a prisión perpetua por ser considerados los culpables de la muerte de esta nena que estamos viendo allí en imágenes. Eh, fue un limpiavidrios quien dio la última eh, denuncia, pero que no, le, no les hacían caso, no, no, hacían, eh, no, no llevaban a, adelante ¿no? o no se avanzaba con esas denuncias. Inclusive las primeras denuncias que fueron apenas nació, Luciana que era muy chiquita, tenía apenas unos meses, eh, la primera denuncia ya databa de que eh, le estaban pegando, que había un hombre Ay, que estaba Dios. pegándole a la madre con la niña. En brazos, esa fue la primera denuncia. Cuando llegó la policía no encontró nada. Y así sucesivamente, 16 veces, según la policía, nunca vieron nada. Eh, no solamente fueron eh, ellos sentenciados, sino también funcionarios que quienes trabajaban en ese momento, por ejemplo en Loal, que se encarga justamente de niños que tienen problemas, eh, también personal de la policía, porque la policía nunca vio nada, cada vez que iba no encontraba a nadie o, o en sus actas eh, daba cuenta que en realidad la situación que se denunciaba no era hallada. La niña estuvo cinco meses en los últimos cinco meses casi de, de su vida estuvo al cargo de una tía pero como le dio neumonía y su situación eh, de la tía no era quizás favorable entendió la cual que debían debía, eh, volver a estar con los padres cuando en realidad la madre y el padrastro usurpaban una casa o sea estaban en peores condiciones que con la tía en la calle, de ríos, ¿no? en la calle de entre ríos entre ríos perdón yo fui hasta el lugar sí no no eh... de terror el lugar donde vivía eh, esa pareja no solo con esa criatura, con otras niñas más. Exactamente. Eh, quien, quien luchó mucho por Luciana fue su abuela. La que se veía Sofía en un video eh, anterior llorando? sí, ella es la abuela. Ajá. Que sin embargo nunca le dieron la tendencia de la de la niña. Después que pa pasó con sí, pasó con las otras nenas que estaban viviendo, esa es la casa en la clínica Santa María es donde Orellano eh, abandona Ay, el cuerpo de Luciana, porque Luciana cuando la matan el 7 de enero del 2014, allí en la calle Entre Ríos, antes horas de la mañana, un limpiavidrios había visto que habían golpeado a esa niña y él denunció sin embargo, no, no pasó nada, fue otro que quedó en vano y cuando eh, se traslada a Luciana, a la clínica Santa María, que veíamos recién en imágenes, allí la niña quedó abandonada ya el cuerpo, porque okay. llevaba cuatro horas fallecida. Él la lleva envuelta en a la sabana. clínica, la lleva envuelta, la deja y, y, se se va. Va. Wow. y se va. Lo atraparon a las pocas cuadras, porque estuvieron 40 minutos, minutos tratando de reanimar a la, a la niña, sin embargo estaba tan golpeada tenía un Ahí está golpe estás vos, sí eso fue cuando se con... sí Entonces, sí eh, la niña estaba tan golpeada inclusive tenía eh, un golpe muy severo en la cabeza en la parte de la nuca y todo su cuerpito tenía múltiples golpes inclusive en lo que era su pecho tenía patadas o sea eran golpes que eran semejantes a una a patadas oh. a golpes de puño eh, estaba quemada con cigarrillo eh, la niña sufrió desde el día que nació y lamentablemente terminaron con su vida ¿se podría haber evitado? sí, claro se podría haber evitado desde el primer día les voy a contar cuáles fueron las, las sentencias porque la verdad es que fueron hasta avergonzantes las sentencias para quienes eran funcionarios de aquel entonces. Inclusive hay algunas personas que todavía están en esas áreas. Eh, y todos recibieron solamente días nada más de, eh, de, de, de, de diríamos, de era un castigo más que nada porque fueron eh, que tenían que ir, no ir por unos días a trabajar. Sancionados. Simplemente eso, wow. eso fue lo que se les dio y la verdad es que fueron varios que pertenecían, por ejemplo, a, a LOAL, al Servicio de Protección de Derechos, como por ejemplo Rafael Vizcarra, Vanina Consina Fernando Herrera, quien era el director de Protección de Derechos de ese entonces... La psicóloga Fabiana Lucentini, que también fueron acusados de abandono de personas seguido de muerte, es una figura penal que eh, tiene una pena de entre 5 a 10 años de prisión. Sin embargo, cuando termina la, la investigación, los delitos disminuyeron y solamente fueron juzgados por presunto incumplimiento de sus tareas. ¿Nada más? Nada más. Wow. También, eh, por ejemplo, dentro de los operadores que atendían constantemente a la abuela, estamos hablando de Rafael Vizcarra, que era un administrativo de Loal, le dieron solamente 25 días de suspensión y a las agentes eh, Gianina Concina Martínez y Fabiana Lucentini solamente 20 días de suspensión. Mientras tanto que a Fernando Herrera, el que les contaba recién, director de protección de derechos de la DINAF, no fue sancionado debido a que renunció a su cargo después de haberse conocido este hecho. Eh, solamente fueron suspendidos. Recibieron un castigo, nada más un llamado de atención. El caso fue aberrante. Recuerdo que las excusas de loal del momento, de aquel momento, de por qué no habían dado otra respuesta al caso, eran bochornosas, que no tenían recursos. Sí. Que no tenían un móvil para trasladarse al lugar. que No estamos tenían de calle entre ríos de ciudad. Que no tenían agentes que atendieran las llamadas con las denuncias. Recuerdo, gobierno de Francisco Pérez, cuando uh -huh. ocurrió este hecho, un gobernador que, dicho sea de paso, en el momento en que ocurrió, desapareció. Ni siquiera hizo una manifestación al respecto. Eh, recuerdo que eh, inmediatamente uno de los gremios de la salud anunció un paro justamente para reclamar por la falta de recursos que tenía el OAL. En aquel momento recuerdo haber criticado esa medida de fuerza, no porque me pareciera ilícita, sino por lo inoportuna. Si vos estabas viendo que un organismo tan importante estaba carente de recursos esenciales, ¿tenías que esperar que muriera una criatura? No para anunciar un paro porque te faltan recursos, claro. lo tenías que hacer antes. Exactamente. Todo mal se hizo con todo este Todo mal, todo mal. Eh, por eso es muy similar a lo que pasó con Lucio, Lucio Dupuy, porque es el caso más cercano que tenemos nosotros en Mendoza, pero pasó lo mismo, ¿no? Esta desidia en donde uh -huh. nadie se hacía responsable. ¿Tienes? en donde en esa conferencia de prensa, si recordás Marisol, fue también bochornosa, inclusive ¿Todo? salió a nivel nacional por las cosas que decían y uno se los tiraba la pelota sí, los, a otro. Los argumentos eran un papelón. Eh, y, y, y hay apellidos que hoy lee uno y todavía están como funcionarios o como administrativos Esto fue, de, sé de que algunas áreas. No les va a gustar, digamos, eh, que, que traigamos a colación y que volvamos a decir lo que alguna vez ya dijimos. Eh, a Luciana no solo la mató su padrastro, su madre... Eh, y, y todo ese entorno que no pudo contenerla, la mató también la violencia institucional. Total. violencia. al hospital y tampoco nadie hizo nada, porque la, no era una sola vez que había ido al hospital por golpes habían sido reiteradas las ocasiones y no pasó nada tampoco igual que Lucio Sofi dijiste al principio que no sol, no vivía sola que habían otros chicos también claro las hermanitas y de, con ellas eh, bueno ellas quedaron al cuidado del abuelo abuela pero digo no, no no recibieron maltrato sí pero más severo era con, con, con Luciana y además las nenas eh, para que vean cómo actuaba en ese momento estas instituciones de las cuales estamos hablando porque eh, con Luciana tardaron o oh, en realidad esperaron hasta que se muriera porque nunca se hizo nada, tres años pasaron, pero con las nenas en 15 horas resu eh, resolvieron todo. Cuando ya había fallecido. Cuando, el... Sí, se conoce el fallecimiento y en 15 horas resolvieron la situación de las otras nenas. ¿Recordás wow. la anécdota de la cabina del gas? No, a ver, la No, vos. no, ahí en calle Entre Ríos, en esa vivienda que habitaba la pareja, había una cabina de gas y, y no puedo recordar exactamente si era un, un limpiavidrio, es quien que decía la que la encontraba, la encontraba ahí. Encontraba la ahí sí, ahora sí recuerdo. Sí, el limpiavidrio, el que hace la denuncia, la había visto en varias ocasiones, la nena escondida ah, dentro de la, sí, sí, de, la de, la de la cabina de gas. De gas. Eh, y Ay, ahí no la encontraba no sé. eh, escondida. Inclusive, oh, cuando oh, tenía un año y medio aproximadamente, otro limpiavidrio que estaba en la zona, la ve denuncia que había una nena muy chiquita que estaba entre los autos, casi fue atropellada. Eh, se salvó porque la salvó este limpiavidrios. Pero encima los padres se enojaron con ese limpiavidrios en ese momento porque llevó a la niña a la vereda. Eh, y en realidad no, no atendían la puerta. Cuando iba la policía no había nadie. Muy extraño. Qué tremendo. Eh, pero cuando los limpiavidrios, y acá también entra ¿no? otra situación social, porque cuando ellos... Iban a hacer la denuncia, no les daban... Por eh, ser limpia uh -huh. Qué bárbaro. No les daban cabida. lamentablemente esto uno no lo quiere creer, pero pasa. Un el limpia vidrio después declaró. Y cuando él contaba todos los detalles de cómo veía y que contó esto de la cabina de gas, claro, no me acordaba a qué te referías, pero sí, la nena se escondía ahí con tres añitos. Ay, no, no. Muy chiquita. No, he tenido la piel de gallina desde el momento que empezaste sí, a contarlo. Sí, es, es un caso muy triste. Eh, es una de las páginas muy negras de, de los policiales de la provincia. Y bueno, quería traer este archivo en esta ocasión. Gracias.